Estimados seguidores, bienvenidos a Eurovisión. Esta es una pequeña historia en Pixel Art. They start Like a paper on a string Rock and roll was all we did, and listening to those songs on the ring. Rangers Rangers of arrow angels, with an heart, what's Hallelujah. That's the natural high. She's a Eurovisión no es un lugar perfecto, sin embargo apreciamos la diversidad que lo envuelve. Deseamos lo disfrutéis. Feliz Eurovisión, solo existe el amor.